Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento en Facebook Live. Es muy, pero muy eh, muy gratificante para mí y para todos los que estamos aquí en, eh, en Celebremos la Recuperación. Este es nuestro espacio de Facebook, pero en este caso estamos con el, el libro de Proverbios, con las consultas sobre la clase número 7 del libro de Proverbios. Me gustaría saber si hay eh, algunas personas que ya se están eh, sumando, así que eso sería muy interesante. Quería ver si podemos ya estar viendo eh, viéndolo directamente en, en Facebook. ¿sí? Ahí voy a estar probando si, me, si ya me está dando la, la señal. Sí, ahí ya está dando la señal, ya estoy teniendo el retorno de del celular. Así que que Dios los bendiga a todos los que ya están eh, ingresando. Qué bueno que podamos estar en este espacio de, de, no solo de reflexión, sino de estudio de la palabra del Señor, estudio de un libro que nos está eh, apasionando, nos está llevando a un conocimiento mayor de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bendiciones a todos los que están eh, ya sumándose. Hola Gladys, Gladys está en vivo en este momento. Eh, bendiciones a los que todavía no se han podido conectar y se van a estar conectando seguramente que más tarde. Así que desde ya, ahí van las bendiciones para todos ustedes. ¿Qué les parece si aquellos que ya estamos viendo en vivo esta, esta transmisión, vamos eh, de, de lleno a nuestro... Eh, a nuestro estudio. Así que yo te voy a invitar, a, yo voy a compartir la pantalla aquí, a que vayamos a el libro de Proverbios, pero vayamos con nuestro, con nuestro, material. nuestro material. Para nuestro material este es el capítulo número 6, para nosotros esto ya es el capítulo número 7, porque ya es la séptima vez que estamos encontrándonos en el libro de Proverbios. Y ahí vamos a nuestro material, si vos te fijás. Tenemos eh, este subtítulo, el, tu, el título principal es Lección 6, Las palabras de nuestra boca. Todo esto que ah, ya pasó es lo que hablamos en el primer video que les compartí hoy a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Y el primer subtítulo que tenemos ahí es Palabras engañosas. Palabras engañosas. ¿sí? ¿Qué piensa el señor de una lengua mentirosa? Dice. Proverbios 6, 16 al 17 y 12, 22, bueno, que Dios abomina las palabras mentirosas, ¿sí? ¿Quién es el padre de mentira? Y vamos ya a Juan 8, 44, aquí tenemos en, el, en la aplicación, E. Schwartz, que nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, lo que tenemos que estar completando ahí en nuestro matal. ¿Quién es el padre de mentira? Bueno, el padre de mentira es Satanás, el diablo, nuestro adversario. Dice ahora una Próxima pregunta, ¿será castigado al mentiroso? Y ahí nos lleva a dos versículos que están en Proverbios 19, 5 y 9. Recuerden que estamos usando la versión Reina Valera, 1960. Entonces, vamos a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículos 5 y versículo 9. ¿sí? Ahí está, capítulo 19, versículo 5. Dicen, el testigo falso no quedará sin castigo. A ver, vamos de nuevo. Ahí está. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Y el versículo 9 dice lo mismo. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras, ahora ya no dice más, no escapará, sino que dice perecerá. La Biblia dice, este, del lenguaje sencillo dice estos mismos versículos no hay testigo falso que salga bien librado todo mentiroso recibe su castigo y el 9 también comienza con la misma, en, en, en el mismo enunciado, no hay testigo falso que salga bien librado todos los mentirosos serán destruidos Sí, muy pero muy interesante entonces, será castigado el mentiroso Sí, el mentiroso va a recibir su, en realidad el castigo, hoy suena una palabra muy fuerte y nadie quiere hablar de castigo, en realidad es la consecuencia de su acción, la consecuencia de la mentira, Dios dice que no va a olvidar esa consecuencia, porque toda acción tiene una reacción, y si yo miento, bueno, lamentablemente mi consecuencia va a ser que no me va a ir bien. ¿Cómo será castigado? Y ahí nos lleva al Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículo 8. Volvemos a la Reina Valera, entonces vamos a buscar Apocalipsis 21, es el último libro de la Biblia. Si vos tenés ahí en, tu, en tus apuntes, tenés una Biblia, busca Apocalipsis 21, 8. ¿Sí? Ese es el versículo que nos está indicando nuestro estudio, 21, 8. Dice.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 ¿Sí? Mientras tanto, mientras lo estamos viendo, vamos a saludar a los que se están conectando, a Jonathan, a Freddy, a bueno, Gladys, la saludamos hace un ratito, Vero Ojeda, eh, Laura Gatica, Elise, Cintia, eh, buenas noches, a todos los saludamos. Y esta, este versículo de Apocalipsis nos lleva a pensar y nos lleva a reflexionar de que Toda acción, como dijimos, va a tener una reacción. Y los incrédulos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, van a tener el mismo final que va a tener Satanás. ¿eh? Ardiendo con fuego y azufre en la muerte segunda. Es muy, muy llamativo que, que todo esto eh, nos, no nos... Eh, no nos haga reflexionar. ¿sí? ¿Por qué? Porque los que aman la mentira demuestran que no aman a Dios. Y Dios es el Dios de la verdad. Si los mentirosos se arrepienten y vuelven a Jesús, pueden ser salvos. Todos podemos ser salvos. Y como hoy les dije en el, en el video, todos hemos dicho mentiras. Y todos hemos sido mentirosos. Y si estás luchando con la mentira... Dios tiene algo para, para decirte, que Dios tiene la respuesta y Dios tiene una salida para vos. Hay personas que no pueden dejar de mentir, son mentirosos compulsivos. Y lo, lo más trágico es que las mentiras no se pueden sostener en el tiempo. Hay mentiras que pueden ser creíbles un tiempo, pero después ya no se pueden sostener. Y es muy, pero muy eh, lamentable ver personas que no son confiables. Que dicen y sus palabras nadie las cree. Bueno nosotros tenemos varios ejemplos eh, en nuestro en nuestro quehacer diario eh, sin ir más eh, ni, sin ir más lejos hay personas que nos hablan y nosotros no creemos una sola palabra de lo que nos dicen. ¿sí? desde autoridades desde políticos hasta diferentes personas que que, que, que transitamos nuestro día eh, nos hablan y no les creemos. ¿Y por qué no les creemos? Porque sus palabras no son verdaderas. Y que no nos conozcan así, que no te conozcan a vos así, y que no me conozcan a mí así. Eh, buenas noches, ahí se sumó este, María Isabel, se sumó María Laura, buenas noches. Qué lindo que podamos estar compartiendo este momento juntos. Entonces, sigamos. Dice que el Señor Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Incluso a los mentirosos. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1.15. Vamos a, a, a ese versículo. Eh, vuelvo a repetir, estamos trabajando con la versión Reina Valera 1960. ¿sí? Primera de Timoteo 1.15. ¿sí? Ese era el versículo que nos está convocando. Y dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me encanta lo que está diciendo eh, aquí el apóstol Pablo. Hola Emanuel, hola este, que nos está saludando Emanuel Herrera, qué bueno que, que puedas compartir este tiempo con nosotros. Pablo se pone como el primer pecador que necesita salvación. ¿sí? Entonces, la pregunta que continúa en el, en el estudio dice, ¿actualmente sos un mentiroso practicante o sos un ex mentiroso que ahora es salvo? Ojalá que vos puedas decir, mira, antes a mí la mentira me podía y yo eh, prácticamente que hice mi estilo de vida en base a mentiras. Pero ahora, ya que conocí a Jesús, dejé de mentir porque eh, entiendo de que Dios es la verdad. Y me impacta ese versículo, ¿no? Y la verdad nos hará libres. La verdad te hace libres. Dice, los mentirosos y engañadores ocultan la verdad, tuercen la verdad, falsifican la verdad y apartan de la verdad a los demás. ¿Cuán confiable sos vos? ¿Qué es lo que salió, salió siempre de la boca de Jesús, de nuestro Salvador? El ejemplo nuestro. Y ahí tenemos que ir a Juan 8, 45 y 46. Entonces vamos a esos eh, versículos. A mí me encanta porque cuando Jesús hablaba siempre lo hacía con autoridad. ¿Y por qué lo hacía con autoridad? Porque él no mentía. ¿sí? Él no mentía. Y hoy eh, es bastante poco frecuente encontrar personas que no nos mientan. Personas eh, que, que nos dicen siempre la verdad. Es muy poco frecuente. Y cuando las encontramos tenemos que saber de que Dios está trabajando en esa persona, que Dios está haciendo algo muy impactante, muy pero muy impactante. Así que eh, cuando nos reconocemos, y digo nos porque me incluyo, cuando nos reconocemos de que hemos tenido problemas con nuestra veracidad, con las palabras que decíamos, eh, estamos reconociendo de que Dios está haciendo un trabajo en nosotros, y Dios está cambiando esa metodología de comunicación. A mí eh, realmente, y te, te debe pasar a vos, que cuando vemos a ciertas personas, ciertos comunicadores, ciertas eh, figuras políticas, no quiero dar ningún nombre para mí no herir ninguna susceptibilidad, pero muchos de ellos, y lamentablemente esto no, no, no tiene que ver con un solo partido con una, o con un solo espacio político, muchos de los que nos dirigen no nos dicen la verdad. Y, y uno se da cuenta, y uno mira y, y, y coteja y dice, pero esas palabras no son verdad, no son verdad. Y, y, y es lamentable porque nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades. Tenemos que respetar al, a, a cada uno de los que está puesto, gracias a Dios, por nuestro sistema democrático, que no los queremos cambiar por nada. Pero lamentablemente muchos de ellos no nos dicen la verdad. Y cuando no nos dicen la verdad, nosotros miramos y decimos, ¿a, a quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? Y los comunicadores sociales... Los periodistas tampoco nos dicen la verdad. Y, y uno mira y dice, ¿dónde estamos parados? Es, es difícil, es difícil encontrar veracidad en un mundo que tiene demasiada información y muchas de ellas, muchas de ellas, informaciones que no son ciertas. ¿sí? Las famosas eh, fake news, las noticias falsas. Y estamos luchando contra eso. Miren, volvemos a repetir Juan 8, 44 y 45. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. Y es tremendo, cuando eh, encontramos la verdad en Jesús, eh, ¿cómo no creerle? ¿Cómo no eh, ponernos bajo su, bajo su manto de autoridad? Él nos está diciendo la verdad. ¿sí? Eh, tenemos que seguir el ejemplo de Él. Ahora, cuando hablamos de las palabras, que es el punto central, no solamente tienen que ver con las palabras de verdad sino, y las palabras de mentira, sino con las palabras que son perversas. Y aquí viene la otra parte de, de nuestro estudio. Palabras perversas, palabras, dice, me gusta ese término, palabras sucias, ¿sí? que no tiene que ver solamente con las malas expresiones, con palabras eh, hirientes, con palabras que, que lastiman, ¿sí? palabras por eso perversas. La perversidad, está, la perversidad es... Eh, saber que al otro le está lastimando algo y yo, a propósito, sigo lastimándolo. Yo sé que está tirado en el piso y en, en el piso sigo golpeándolo. Y eso es perversidad. Y a veces, muchas veces, vos y yo tenemos palabras perversas. Tenemos acciones perversas. Perversas. Dice, la persona que es de labios perversos es descrita como un, y ahí nos lleva al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 1. Proverbios, capítulo 19, versículo 1. Entonces lo vamos a buscar en, nuestro, en nuestra Biblia, en, nuestro, este, en nuestra referencia, Proverbios 19, 1. Y mientras estamos buscando, eh, qué bueno es que si hemos tenido... Eh, Algún tipo de acción de palabras deshonestas, palabras perversas, palabras que lastiman, que nos podamos arrepentir. ¿sí? Y si vos estás sintiendo que, que Dios está trabajando en tu vida, seguramente que en este momento te estás arrepintiendo de muchas de las palabras que dijiste, de las palabras que utilizaste para lastimar. Seguramente que esto está pasando. Y si te está pasando y si eh, está viniendo eh, alguna, algún cargo de conciencia, no te sientas mal. Es el Espíritu Santo que está trabajando y que te está diciendo, no lo tenés que hacer más. Y tenés que recurrir a Dios. Tenemos que recurrir a Dios. Dice el Proverbio 19.1, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuos. ¿Sí? La versión del de lenguaje sencillo dice así, más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. ¿Sí? Me, me encanta eso, tramposo. Y la palabra de Dios para todos dice, mejor ser pobre y honesto que bruto, y ahí hablando de, de nuestras expresiones, y estafador. ¿Sí? Estafador. Eh, Sabemos que no estamos diciendo la verdad. Labios perversos, dice la reina Valera. Sabemos que no estamos diciendo la verdad. ¿Sí? ¿Qué, qué feo, ¿no? ¿Qué clases de palabras salen de tu boca? ¿Palabras corruptas? ¿Palabras impropias? ¿Palabras blasfemas? ¿Palabras desagradables? ¿Maldecís y usás un lenguaje vulgar en público? ¿En privado? ¿Imitás el lenguaje de tus amigos que no conocen a, a, a Jesús? ¿O sos un testimonio para ellos por las palabras que usás? Y las palabras que no usas. En el Nuevo Testamento Dios nos dice que ninguna palabra, Efesios 4.29 dice corrompida. ¿sí? Vamos a, a ese pasaje. Efesios 4, 29. ¿eh? Que no salgan palabras corruptas, corrompidas, ¿eh? palabras que son deshonestas, que no salgan de nuestras bocas. Entonces, Efesios, ahí estamos, ya estamos llegando, 4, 29, dice lo siguiente.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 que lo tenemos ahí, ahí vamos, Colosenses capítulo 3, versículo 8, disculpen la demora con la, con la computadora, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces ahí serían, ninguna palabra corrompida o deshonesta ha de salir de la boca de un... Creyente, no permitas que la basura y suciedad ronden por el lugar. Recordá, palabras sucias proceden de un corazón sucio. ¿Y qué pregunta es esta, no? ¿Has permitido que Dios haga una obra de limpieza dentro de tu corazón? Y el otro punto son palabras duras y ofuscadas. Palabras duras. Y termina con las palabras chismosas. Eh, te dejo para que vos sigas completando en tu casa, tranquilo, con, con toda la, la buena voluntad, que vos puedas estar terminando eh, tu estudio y lo puedas estar haciendo de una manera eh, razonable. Eh, te dejo en esto. Y, y quiero que reflexionemos juntos un ratito, Por eh, reflexionemos en nuestras palabras. Vos sabés que la mayoría de nosotros, cuando hablo de nosotros, vuelvo a hablar de todos los que Estamos participando en este curso. La mayoría este, somos eh, o hijos, hijas obviamente, o papás o mamás. Eh, somos, somos, y, y me incluyo. ¿sí? En mi caso, yo ya soy abuelo, y algunos de los que están estudiando también son abuelos, así que está bueno que, que nos identifiquemos con eso. Pero me gustaría que vos y yo tengamos un momento de buenas palabras para la generación que viene. Buenas palabras para nuestros hijos, buenas palabras para nuestros nietos, buenas palabras para nuestros hermanos, buenas palabras para nuestros padres, los que están eh, antes que nosotros, nuestros abuelos. Buenas palabras, palabras de bendición. Así como vimos que las palabras, las palabras corrompidas, las palabras malas afectan mucho, vos sabés que las palabras buenas bendicen. Las palabras de bendición traen más bendición. Entonces, yo quiero bendecir. Yo quiero que hoy cambiemos el patrón de muchas de nuestras palabras. Cambiemos el, eh, la intención y que lo que digamos sea bueno. Entonces, pone a tu hija, poné a tu hijo, poné a tu nieta, a tu nieto, poné a tus hermanos, a tus hermanas, a tus padres, madres, abuelos, abuelas, a, a los que ames, ponelos. Y vamos a declarar una palabra de bendición, una palabra de bendición para cada uno de ellos. Entonces, ¿dónde estás? Que se transforme ese lugarcito. Si estás escuchando solo, si estás acompañado con alguien, eh, que se transforme en ese momento, en este momento, en un momento de bendición. Palabras de bendición, palabras que bendigan. Entonces, vamos, vamos a bendecir. Vamos a bendecir a todos los que nos están eh, rodeando, a los que nos están eh, yendo. Ahí me pregunta Emanuel si, este, si se puede compartir este estudio. Sí, Emanuel, te sumamos y, y bueno ponete al día después. Aquel que se quiera sumar, este, súmese. Está abierto este curso, siempre lo, lo, lo decimos. Esto es para bendición nuestra, pero para todos los que lo quieran recibir. Así que Emanuel, si querés, de, después te compartimos. Vamos a orar. Vamos a bendecir, vamos a bendecir, ¿sí? Bendecí a tu esposo, bendecí a tu esposa, a tu novia, a tu novia, bendecí a, a cada uno de los que amás, bendecílo. Y ahí donde estás vamos a, a declarar palabra buena, palabra de bendición, ¿sí? A, vamos, vamos juntos, vamos todos juntos a bendecir. Oramos y bendecimos. Dios, gracias por esta hermosa noche que estamos compartiendo juntos. Gracias, porque este libro de Proverbios nos está haciendo reflexionar sobre eh, nuestras, nuestras palabras, nuestras expresiones. Y seguramente que muchos de nosotros anteriormente hemos dicho palabras que, que han molestado, que han dañado, que han causado mala sensación. Y de esas nos arrepentimos. Hoy venimos delante tuyo, Jesús, y te decimos perdonanos por esas palabras que hirieron, por esas palabras que fueron deshonestas, por esas palabras que dañaron a otras personas, como recién veíamos, como las palabras chismosas o las palabras hirientes o las palabras sucias, deshonestas, palabras que engañaron. Señor, te pedimos perdón. Y hoy queremos cambiar el patrón de esas malas expresiones, de esas malas palabras, de esas maldiciones. Las queremos transformar en bendiciones y hoy queremos bendecir. Así que ahora aprovechamos para bendecir, bendecimos a nuestra a nuestra familia. Bendecimos a los que están al lado nuestro. Bendecimos a nuestra esposa. Bendecimos a nuestro esposo. Bendecimos a nuestra madre, a nuestro padre. Bendecimos a nuestros hermanos, hermanas. Bendecimos a nuestros tíos, tías. Bendecimos a nuestros sobrinos. Bendecimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, a nuestros bisnietos y bisnietas. Y Señor, hoy declaramos palabra de bendición para la generación que se está levantando. Decimos que ellos van a ser mejores que nosotros y los bendecimos, los bendecimos con tu presencia, los bendecimos con tu cuidado, los bendecimos con tu amor, los bendecimos y Señor queremos cambiar el patrón de, de dolor, queremos cambiar el patrón de egoísmo por un patrón de amor y hoy queremos abrazarlos en amor y queremos decir amamos a nuestra familia, amamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, amamos a nuestros hermanos, a hermanas, amamos a nuestros padres, a nuestras madres, Amamos a las abuelas, a los abuelos, los abrazamos en tu amor, abrazamos inclusive a los que todavía nos vemos, Señor. Abrazamos a nuestros nietos si todavía no los tenemos, pero ya los bendecimos y a nuestros bisnietos y tataranietos a los que vienen porque se levanta una generación que te ama de verdad. Gracias Dios porque nos estás bendiciendo, estás trayendo una palabra de amor, una palabra de bendición, una palabra de verdad. Gracias Dios en tu nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa noche, que tengas esta semana una semana sumamente bendecida y que Dios pueda poner palabras buenas en tu boca y que cambie nuestro patrón de, de maldición a bendición. Si este tiempo estuviste quejándote por muchas de las cosas que eh, realmente son injustas, pero que solamente en tu casa te escuchaban eh, estar de muy mal humor. Yo oro para que Dios te cambie el mal humor y que Dios cambie ese patrón de, de, de, de descontento por un patrón de amor, por un patrón de buenas palabras. Que Dios te cambie, que Dios te cambie, ¿sí? que Dios me cambie. Que Dios nos pueda estar dando bendición. Que Dios te bendiga. Si estás escuchando esto después, eh, gracias por estar con nosotros. Y a todos los que estuvieron aquí eh, uniéndose en vivo, muchas gracias. Muchas gracias por, por su paciencia eh, con, con este Facebook Live. Y gracias porque podemos compartir este estudio. Que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado si Dios quiere. Vamos a seguir contestando las preguntas. Ya ahora del de capítulo 8 de Proverbios. Chao, que Dios te bendiga. Hasta el próximo sábado. Chao.